Noemí, si hoy yo pudiera sintetizarte una pregunta como para eh, arrancar esta parte de la charla. ¿Qué está pasando hoy en, en, en la salud de Neuquén? ¿Cómo viene esto de la, de la segunda ola? Eh, ¿Todo esto que se está preparando también? O, ¿O esto me quedo con esto que vos decías, que hay un, hay un desgaste muy fuerte? ¿Qué puede pasar? Siempre lo que pasa en, en, en AMBA, después llega en algún momento, en un mes ya está aterrizando en Neuquén... Este, ...aterrizando digo bien porque siempre viene por avión... ...pero eh, hoy ¿cómo, cómo podríamos contar, incluso para los que no entienden... ...o no están en Neuquén, qué está pasando con el sistema de salud. Nosotros venimos diciendo, aún sin el conflicto... ...saquemos el conflicto de lado y comparemos... ...cuáles eran las condiciones que teníamos en abril del año pasado... ...a cuáles son las condiciones de abril de este año... No estamos en condiciones de enfrentar la misma cantidad de demanda de pacientes porque no está hoy el recurso humano disponible. De las 40 camas de terapia intensiva que se logró en el pico allá por septiembre, octubre y noviembre, que fue para nosotros realmente el pico de la ola, de la primer, digamos, ola, por así llamarlo, eh, hoy se está solamente garantizando el 50% de esas camas. De clínicos, por ejemplo, en San Martín de los Andes, eh, que quedaron de siete, quedaron tres, de clínicos en Chosmalal, quedó uno solo, es decir, el recurso se ha ido desgastando, yendo, renunciando o directamente lo que decimos que se les quemó la cabeza eh, por justamente ese alto grado de exigencia que se tuvo en el peor de los momentos de, de la crisis. Entonces hoy, sin el conflicto, no se está en condiciones de volver a tener la misma respuesta que se tuvo el año pasado. Si a eso le sumamos eh, el desagravio, digamos, que hemos tenido por parte del gobierno este, eh, agrediéndonos, ninguneándonos, diciendo de la representación, de la, la, la no representación, eh, cerrar un acuerdo a espalda de los trabajadores de salud, eso hoy se duplica, digamos, ese disconfort, ese descontento que hay en los equipos de salud. Así que resolver el conflicto es un tema que debe ser urgente para las autoridades, del gobernador a todos los que están implicados, los ministros que están implicados. Y en segundo lugar, de ver de qué manera se pueden ir recuperando aquellas camas que supimos tener allá por julio y agosto del año pasado. Eh, hay, ¿Y por qué valoro todo esto? Porque hay un estudio que se hizo de cuál fue la respuesta de salud en general para la población de Neuquén. Por cada tres enfermos de COVID, dos se atendieron en el sistema público y uno solo en el sector privado. Entonces hoy queremos dar esa misma respuesta que fue el año pasado. Para eso hay que valorizar los recursos humanos porque hoy tenemos la paratología que no la teníamos el año pasado... Tenemos los respiradores, tenemos los insumos, pero hoy el recurso no lo tenemos. Y eh, con el tema de las vacunas, ¿qué, qué, qué han evaluado? Eh, ¿Eso puede ayudar a que eh, finalmente se pueda ir frenando, se pueda ganar más tiempo? Está el caso, por ejemplo, uno se pregunta por, por una evaluación por ahí un poco más general, pero países que han llevado un plan de vacunación fuerte y que sin embargo el contagio es altísimo. Ustedes que están evaluando, incluso en el medio de un conflicto como el que tenemos hoy. Sin duda la vacuna frena por lo menos los casos graves, que eso este, es un alivio hacia adentro, digamos, de los sistemas de salud. Porque el hecho de vacunar a, las, a la población más susceptible, a los esenciales, que son los propios trabajadores este, esenciales, no solamente de salud, sino los que tienen que estar sí o sí dando respuesta aún en la pandemia, eso va a disminuir, el problema es que las vacunas no han llegado en el momento, en el tiempo y en la cantidad, porque como he sabido, hubo, hay mucho conflicto a nivel mundial en la adquisición de las vacunas. A pesar de eso, este, Neuquén ha ido vacunando, por lo menos, y se ha puesto el desafío de aquellas este, poblaciones más susceptibles. Así que el plan de vacuna, por lo poco que se tuvo, se ha efectivizado. En, en Neuquén que comparativamente con lo que pasa en Río Negro es absolutamente eh, disímil digamos en Río Negro todavía están tratando de vacunar a los mayores de 75 y acá están con mayores de 60 lo cual la dinámica que se dio en cuanto a la rapidez que con la escasa poca, mucha y poca vacuna que se, se tuvo en disponibilidad se, rápidamente se efectivizó la inmunización pensamos que como justamente es poco lo que se pudo hacer hasta esta altura que ya estamos entrando, digamos, en la etapa invernal, puede que la disminución no sea del impacto que pretendemos, pretenderíamos haber tenido, digamos, ¿no? Pero es bueno, digamos, lo, lo que se está haciendo en, en, ese, en esos términos porque, bueno, no se dejan en los freezer, se les coloca a, la, a los ciudadanos y eso, ¿cómo va a impactar? Si mal, bien lo vamos a tener que ir viendo a medida que se va dando este, la pandemia, lo que sí siempre la responsabilidad es seguir cuidándose porque esa es la mejor vacuna que hoy tenemos ¿no? eh, ah. te, Tengo una pregunta eh, que tal vez no, no tiene que ver eh, específicamente con, con la mirada eh, este, coyuntural pero ¿Cómo, cómo haces para eh, sentarte a, a discutir ...con una ministra, con un ministro o con, o con alguien de mucha jerarquía... ...en el gobierno del MPN, en el gobierno neuquino... ...cuando horas antes este, tuvo un trato despectivo eh, con respecto a los conflictos... ...o con respecto a la posibilidad de, de, de mediar. ¿no? Eh, me llama mucho la atención eso. y digamos eh, ¿qué, ¿Qué podés hablar si ha, hacía dos días o un día negó cualquier posibilidad de diálogo y prácticamente te trata de extraterrestre, que no, no puedes discutir nada y que por qué no, no estás laburando. Y por otro lado, eh, con tu experiencia en territorio y, y, y todo lo que, todo el, el, el, el acumulado de trabajo, eh, ¿alguna vez pasó esta situación que un sindicato estuviera tan este, unido a, a, a, un, a una jerarquía gubernamental, o sea, por momento, y lo digo con mucho dolor, pareciera, no hay diferencia en el discurso de, de una dirigencia sindical a, a lo que puede opinar, no sé, un funcionario o incluso un, un, un miembro de la de, de, de, del gobierno o, de, o del partido del MPN, ¿no? Tiene dos respuestas, este, la primera de cómo uno se logra sentar, este tragándose digamos la bronca es una responsabilidad que los dirigentes tenemos que tener eh, tenemos que llegar a acuerdos y a diálogos aunque nos moleste quien tenemos como interlocutor adelante nuestro porque en realidad ese es este, el intercambio de opinión y el buscar una manera de dialogar hay que hacerlo aunque uno después este, escuche o, o a través de los diarios se entere de lo que opina tal o cual lo cual eso me parece que es, como responsables, digamos, de ser dirigentes de un gremio, tenemos que tener esa amplitud, que es lo que siempre marcamos nosotros de decir pune la amplitud como para poder sacar lo mejor que podamos hacer en función del de sector profesional que es al, al cual representamos. Después, respecto a la connivencia que ATE particularmente, ATE y UPCN, eh, porque UPCN está callado pero también firma, eh, el más digamos locuaz es quintriqueo pero no por eso eh, el otro gremio deja deja de firmar lo que hacen conjuntamente no, yo me paro pero en ATE porque disculpame sí. porque UPCN históricamente tuvo una postura más vendi vendió digamos claro, a los ¿no? trabajadores Tiene... pero en el caso de Ate uno ve una una estructura de más combatividad más presencia callejera más más resguardo a, la, a las laburantes, los laburantes, y esto la verdad que a, a mí me asombra, ¿no? Sí, ha tenido historia, digamos, de, de mayor combatividad y de mayor debate, supongamos, de mayor democracia sindical. Esta conducción verdaderamente no tiene ningún este, tapujo en, en hablar en los mismos términos que lo hace el ministro, el ministro de Economía del gobierno, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, no hay plata y no hay que pedir plata porque la provincia está. Este, fundida ¿Eso es lo, literal? ¿Habla eh, SIAT? Y prácticamente cuando sale a decir este, de que es todo lo que se logró... ...porque económicamente la provincia no puede dar más respuesta... ...eso lo hace Quintriqueo, eh, digamos. Hace un discurso prácticamente muy similar a lo que hace el gobierno. Y ahí es cuando se roza cuáles son los intereses personales... ...y particulares de una comisión directiva... Ya este, negociado a espalda de los trabajadores. En el caso, por ejemplo, del convenio colectivo de trabajo de salud, lo sacaron en 40 días, en 40 días, a espalda de sus propios afiliados. Ya no estoy diciendo a espaldas de los, de los gremios, eh, digamos, de simple inscripción como el nuestro, donde tuvo cero participación. También tuvieron cero participación el resto de los trabajadores, donde después que firmaron, se enteraron cuáles eran las condiciones eh, del convenio colectivo. Lo cual siempre ha sido, nosotros yo lo sostengo, que no solamente hay connivencia de tipo política, sino de económica. Tendrán sus propios negocios, tendrán sus propias este, empresas donde verdaderamente pueden, pueden hacer este, de, el, del sindicato un manejo de rentabilidad. Eh, verdaderamente es vergonzoso vergonzoso que esta conducción hable, en términos como habla de, de, del gobierno, habla de democracia sindical cuando no la tienen, cuando se juntan para hacer una votación indirecta, como es la que tienen, de sacar en un plenario de delegados, cuando todos los delegados mayoritariamente venían rechazando el incremento, este hacen la maniobra del cambio de voto. Lo cual eso ya no estamos hablando de un, un gremio estamos hablando de una fuerte burocracia que se ha adueñado del gremio, el gremio Ate, en el caso de Neuquén que verdaderamente es una gran traición a los trabajadores fundamentalmente a los trabajadores eh, Te agradecemos mucho la, la, la paciencia y bueno, obviamente la, las ganas de sentarte un ratito a hablar eh, con nosotros en, el, en una movida tan, tan complicada con los días tan complejos los horarios que van, vienen eh, me queda esta reflexión de que, eh, por lo menos mediáticamente, eh, se había logrado tamizar en una opinión pública eh, más permeable a esos, a esos mensajes de que eran, eran un grupo muy minoritario los que estaban protestando, ¿no? ¿Eso ustedes lo, lo vieron hoy? ¿Qué reflexión tenés? Que, que era un grupo muy chiquito, que no había que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que los trabajadores de tampoco somos un, un ejército, digamos, este... Eso es, también es parte del discurso del ninguneo, ¿no? Eh, hacia adentro de los hospitales hay una gran indignación. En las calles se vuelca esa indignación, más allá de que cada actor gremial o cada actor, digamos, de los trabajadores, se da su espacio y su debate y su discusión cuál es la metodología que aplica. Lo cierto es que todos los sectores que hoy estamos en conflicto de salud rechazamos ese 15% miserable que dio el gobernador. Y además, en el caso, por ejemplo, de los profesionales, dio un 9% más a las guardias, que eso significa, bueno, hay que desgastar al, al recurso que haga más guardias. Lo cual es una visión realmente perversa lo que plantea este incremento eh, salarial eh, o este incremento salarial. Lo cual estamos fuertes, el conflicto eh, se siente mucho dentro de los hospitales y tenemos un gran acompañamiento de la, de la población, un gran acompañamiento de la comunidad porque sabe lo que se hizo el año pasado y sabe la historia del sistema de salud pública de Neuquén. Así que para nosotros es un alto agradecimiento a cada uno de los ciudadanos que sale, toca su bocina, nos aplaude cuando estamos en la calle. Y a eso le pasa a todos los sectores que hoy estamos en conflicto. Buenísimo. Bueno, Mimi, muchas gracias. Gracias a vos y siempre un gusto. Nosotros nos vamos rápidamente hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Hoy en esta emisión que hicimos respecto al conflicto de salud en Neuquén Capital. Ya eh, en siete días estamos en vuelta.